Pero vamos a referirnos a la tecnología que se ha sido utilizada para que se pueda implementar también en todo el país. Y parte de ello ha sido la utilización de los servicios del satélite Tupac-Catari. Bueno, eh, el mismo que le ofrecemos a muchas entidades públicas y privadas que requieren eh, conectividad en el área rural, ¿no? Le vamos a ofrecer servicios de, de conectividad a través de enlaces de datos para las redes informáticas que manejen el sistema de salud. ¿El Ministerio de Salud va a esa... Exacto, el Ministerio de Salud está estableciendo una red informática para la implementación del servicio único de salud y esa red informática en los tramos más alejados ha de hacer uso de la conectividad proporcionada por el satélite Tupac-Catar.